El, el, lo que queremos es que podamos ver cómo entonces tenemos también otras herramientas disponibles, pero básicamente en lo que hemos avanzado en nuestra presentación, le hemos mostrado todas las capacidades que tiene este, esta herramienta que se llama el, la inteligencia artificial y el GPT-4. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que simplemente decidir cómo lo vamos a usar. Cada persona es por su lo va a tener disponible, lo tiene disponible ahora mismo. Este, si le ponen los enlaces ahí a, a las personas que están, pueden verlo y beneficiarse de la misma herramienta, de la misma herramienta que quizás hasta hasta quizás tu profesional está usando, ¿okay? Ahora estamos viendo. Bueno, miren, sí. Jenny, está alimentado con GPT 4, está en el celular disponible. ¿Qué pasa? Yo le digo a Jenny, ¿ok? Jenny, mira, de qué se trata esta imagen. Y le digo, este, vámonos aquí, algo sencillo. Sabemos todos qué es eso, ¿verdad? Parecería una cabeza. Así que me dice que es una resonancia magnética. Ah, que se puede equivocar, que se equivoca, sí, pero es el futuro. Es el futuro. Así que estoy adelantándome al próximo tema, que es el futuro, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que nosotros ser conscientes de, de cuánta es la capacidad de estas herramientas. Pero tenemos que ser también prudentes en educar a las personas cómo utilizarla. Yo puedo también aquí resumir un archivo. Aquí esto es un documento de, del trabajo. Este Yo pues lo leí, pero quiero un resumen. Entonces, pues, él, y él me está narrando ahora mismo, dame a ver si lo subo, a ver si se escucha. Así que a la larga, ¿ves? Me dice todo lo que se necesita para hacer un, eh, eh, esto, esto que está escrito en un papel. Así que esta es la herramienta que está aquí. Eso fue lo que dijo... Este, OpenAI que podía ser GPT-4, pues míralo aquí, lo está haciendo, está resumiéndome un documento, está, está identificando una imagen, ¿ok? Yo puedo también, vamos a suspender eso, vámonos aquí un poquito más creativo. Todo el mundo sabe qué es eso, yo espero que, que después de María, todo el mundo esté claro de lo que es eso, ¿verdad? No se nos haya olvidado lo que es, ¿ok? Vamos a ver si nos dice. Mira, sí. Avispas. ¿Ok? Casualmente no están en esta área, eso es en Guánica. Así que si quieres ver avispas, vayan al bosque, de, al bosque seco de Guánica y allí pues pueden ver avispas. ¿OK? Y ya que estamos así en este mood y estamos acercándonos ya a las preguntas, vámonos aquí con esto. Así que vemos aquí cómo pues esta tecnología puede entonces llevarnos a lo que va a ser el futuro. ¿okay? Así que con eso yo los dejo para que veamos específicamente lo que tiene que ver con nuestro futuro y la educación. Trabajo, economía, la ética. Tenemos que ser prudentes. Estas dos imágenes... Fueron generadas por la inteligencia artificial, manejando, manejando datos, este, mostrando todas esas redes neurales que se presentan, que se hablan tanto, esos algoritmos que tanto se mencionan. Este, los algoritmos son usados para múltiples cosas. En, en, en, déjame regresar, que de momento me fui. Este, en, el, en el ámbito profesional se usa... Con, con los médicos lo usan para determinar cómo van a, a, a, a trabajar con soluciones de problemas para solucionar problemas en, en el día a día de ellos. ¿okay? Así que nosotros tenemos que seguir en este proceso de reconocer que la inteligencia artificial es el futuro, es el presente, como estoy yo aquí. ¿verdad? Así que si miramos para la derecha, si miramos para la izquierda, posiblemente... Aquí podríamos mirar hacia la, derecha, hacia la derecha o hacia la izquierda y podríamos entonces hasta reírnos, pero a la misma vez estar en el presente. ¿okay? Podemos entonces en la educación ser más versátiles, ser más eficientes, ayudar a, a que ese conocimiento realmente pase, que, que las personas realmente aprendan un, cuando están en el salón de clase, en nuestros trabajos, ser más, más productivos. Este, entender que si vamos a usar la herramienta, yo puedo mejorar, yo puedo mejorar quizás mi gramática, quizás este, no somos buenos en, en, en la redacción de documentos, ya, ya salí de la universidad, ya, ya, ya llevo 25 años de trabajo y no hago una carta, tengo que esperar por la secretaria para que me haga una carta. Mira, pues esto te puede ayudar en eso, o eres estudiante y tienes problemas, Específicos del aprendizaje o no específicos, mira, también puedes entonces ayudarte con este tipo de herramientas, siempre y cuando te guíen y te vayan, te lleven en estos procesos de formación, pero son herramientas que podemos usar para nosotros, este, hacernos más eficientes y poder también buscar información en la red de manera sistemática rápida, y buscando también esas fuentes de información. ¿okay? En términos de la economía, pues para lo que tiene que ver con estas inteligencias artificiales, se usan para la, los cultivos, para mejorar la producción, este, los costos, para hacer análisis de costos, de cómo, de cómo fue ese, ese, ese desempeño durante ese año, tomar decisiones. Nosotros no sabemos, pero sabrá Dios, si todo esto que está pasando desde enero para acá, que las compañías como Amazon y otras compañías, pero lo más que ha sonado ¿verdad? es Amazon, que han despedido un montón de empleados, ¿cómo esto pues, está quizás alimentado por, por estos tipos ¿verdad? De, de, de descubrimientos que ya pues entonces facilitan el que las personas puedan ser este, sustituidas por, simplemente por herramientas. Así que tenemos que nosotros reconocer que está ahí, que nos podemos crecer en, en, en el, en, en, como seres humanos y como profesionales y podemos reconocer también cómo mejorar en estas áreas. Este es, es importante que reconozcamos que la ética, la privacidad son preocupaciones que están presentes. Ahora mismo en, en, en Italia, este, ellos, este, OpenAI tiene hasta, 30 de, hasta el 30 de este mes para someter la documentación para que los desbloqueen y hay todo un mundo de, de, de, de preguntas y, y de investigaciones que se plantean, pero miren, si, como mencionó en, el, en, en enero, están son noticias que van a estar en un flash ahí, son noticias, hasta el Federation State Board que regula la, la práctica de la terapia física a nivel de Estados Unidos, ya se está haciendo preguntas sobre ChatGPT. Aquí vemos la, la noticia, vemos diferentes en la rehabilitación, en la educación, eh, vemos información, información. Edu Murphy que nos presenta datos y nos recoge toda la información que sale de estas novedades. Así que tenemos que sacar un tiempo para ilustrarnos, para este darnos ese, ese, ese respeto que nosotros nos merecemos con información correcta este, todo lo que está en internet es lo que alimenta esta, esta tecnología, todo lo que está en internet, son millones y millones y millones ahí yo tengo uno de los, do, de los documentos que así mismo lo habla, así que están invitados todos para que estudien hasta salvando perros le dieron, no le dieron la, la, la respuesta correcta y la persona buscó en ChatGPT le preguntó a ChatGPT y pues logró con el problema así que este documento este, es un reporte especial, esto lo saqué esta mañana, que habla sobre los riesgos, los límites y los beneficios que nos presentan esta tecnología en la medicina. Así que con eso los dejo para las la preguntas y respuestas. Y les dejo con mi humilde, ¿verdad? Y pues perdonen por esto, pero pues tengo que pasarlas para llegar al final. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, nos quedaron, se nos quedaron dos o tres. Gracias, Mil. Y los dejo entonces con ese QR code para lo que es la evaluación y pues para que entonces entre Liz y, las compañer y los compañeros para que hagan la presentación. Perdón, la, el, para contestar preguntas.